qué tal cómo les va en este nuevo video, que se podría llamar informe parte 2 vamos a ver la estructura de un informe demostrativo y los momentos del plan de investigación previo a la realización de un informe vamos a ver las imágenes el modo demostrativo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 son realizados a partir de una investigación exhaustiva de los hechos aquí vamos a encontrar como ejemplo informes de experiencias en laboratorio observaciones y análisis de trabajo de campo antes de ver las partes que componen este tipo de informes es importante tener en cuenta una información con respecto a la redacción siempre Debe primar el lenguaje formal e informativo. Esto es porque tiene que tener objetividad, ¿sí? Es decir, que debemos defender la idea de que en el informe hay información verdadera, fidedigna, que se corresponde con la realidad y que se podría utilizar para anticiparnos a posibles situaciones reales del futuro. Entonces... Vamos a dar un ejemplo de cómo podríamos redactar. En vez de escribir, evaluamos los resultados en base A, se debería escribir, se evaluaron los resultados en base A. Bien, ahora vamos a las partes. En la introducción, en la primera parte de nuestro informe, vamos a hacer una presentación del tema de investigación. Allí también vamos a detallar cuáles son los objetivos que nosotros deseamos alcanzar y algunos interrogantes con los cuales partimos en nuestra investigación. También podemos incluir algunas dificultades que se fueron atravesando durante la realización del periodo de investigación. Luego vamos a encontrar un marco teórico. Se presentan aquí los conceptos teóricos necesarios para comprender y analizar los resultados del trabajo de investigación. También vamos a incluir una metodología de trabajo presentando los procedimientos llevados a cabo y eh, bueno, de acuerdo a los objetivos planteados. ¿no? Luego tenemos el desarrollo. En el desarrollo, que es el, el cuerpo de nuestro informe, vamos a detallar la información principal vamos a exponer aquí todos los datos que nosotros fuimos recolectando del eh, preperiodo de investigación pero pre previamente hacer una selección de los que sirven a los fines de nuestros objetivos es decir eh, lo que nos planteamos en un principio también vamos a organizarlo según Títulos, subtítulos y vamos a eh, necesitar elementos paratextuales, algunos gráficos, dibujos, cuadros para poder representar mejor toda esa información que nosotros estamos brindando a nuestro informe. Luego vamos a tener las conclusiones. En las conclusiones lo que vamos a hacer es retomar nuestras interpretaciones más interesantes, más importantes y ponerlos en relación con los objetivos. Se van a detallar cuáles son los objetivos cumplidos y cuáles son los que aún no se han alcanzado. También se pueden incluir algunas acciones futuras para poder alcanzar los objetivos que todavía no se consiguieron en las conclusiones también podemos incluir nuevos interrogantes surgidos a partir de este trabajo y que se pueden eh, planificar para una próxima oportunidad finalmente vamos a tener las fuentes de información en este capítulo se detallan o se hace una lista de todas aquellas fuentes de información quienes nos aportaron datos y cómo lo han hecho y eh, de esta manera nosotros lo que hacemos es darle credibilidad a nuestro informe, es decir, que hemos sacado información o datos de situaciones reales de personas reales que se pueden confirmar o se pueden eh, contrastar, ¿sí? se pueden contactar. Estas fuentes de información pueden ser documentales o personales. Los documentales se le denomina a todo lo que son cartas, periódicos, libros, digamos, documentos escritos. Y las fuentes personales son aquellos individuos que nos aportaron información de manera oral, presencial, y esto suele ser mediante entrevistas. A continuación, vamos a ver cuáles son las etapas de confección del informe, es decir, los momentos o los tiempos de la investigación previa a la redacción de un informe. Bueno, espero que este video haya sido de su agrado y que a partir de ahora ustedes puedan aprender a identificar las diferentes partes del informe y por supuesto si sí se animan a empezar a implementar y a realizar este tipo de textos para las diferentes materias. Les dejo un saludo, nos estamos viendo, hasta la próxima.